Y tenemos varios temas que abordar con el ministro porque sin duda durante estos últimos días se han presentado varios temas, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, el ahorro que está haciendo el gobierno con la disminución de tres ministerios y dos embajadas, pero uno que en este momento es motivo de preocupación está referido a la decisión que han tomado alcaldías como la de Cochabamba y no solo alcaldes y concejales de Cochabamba están en este momento cumpliendo una huelga de hambre y están pidiendo que el gobierno pueda resolverles el tema de recursos porque dicen no tienen posibilidad en este momento de cubrir los gastos que ha generado la alcaldía pero mezclan y dicen queremos recursos porque tenemos liquidez financiera pero también queremos recursos para el COVID-19 es decir que ponen en una misma bolsa los dos temas será que eh, el dinero que se les pueda otorgar sea para cubrir los dos temas o se los puede separar, porque ellos piden la creación de un fondo para que de ese fondo se pueda hacer uso de recursos debido a que el impacto ha sido muy duro, ¿no? Pero no solo para las alcaldías, por supuesto, para todos los sectores en este momento la pandemia, algo impensable, ha afectado y no solo a Bolivia, sino a todos los países, incluso a las grandes eh, potencias. Y por ello le consultamos, señor ministro José Luis Parada, cómo se va a encarar esta demanda de los municipios, no solo de Cochabamba, tal vez eh, referirnos más al de, a los de Cochabamba porque están en huelga de hambre, pero son todos los municipios que se han pronunciado, particularmente el de Santa Cruz, que han cumplido ya un paro de 48 horas y están pidiendo soluciones a la liquidez financiera. ¿Cuál es la respuesta para este sector que está demandando con... Medidas de presión de por medio, soluciones económicas. Muy buenos días, don José Luis Parada, ministro de Economía. Le escucha el país y el mundo a través de Panamericana. Juan José, un saludo al país y al, al mundo. Bueno, lo primero que tenemos que decir, y aprovecho tu medio, para que se acuerden de que el candidato, el ahora candidato Arce Catacora vació las arcas del Tesoro General del Estado y dejó un hueco de más de 18 mil millones de bolivianos y se gastó toda la plata de más de 590 empresas públicas. Toda la liquidez la comenzó a manejar directamente y nos encontramos con un déficit de casi 18 mil millones de bolivianos. Ese es un primer dato. Que tampoco por eso es que nunca se ha animado a debatir siquiera el tema, porque también dejaron empresas semi quebradas, con un déficit en todo lo que se refiere al, al tema de los ingresos, y posteriormente cuando se llegó a controlar el gasto, porque el déficit lo bajamos de 9.5 que tenía proyectado a 7.2, entonces eso fue un ahorro bastante grande que tuvimos solamente controlando el despilfarro que había habido una vez que se controló ese hueco se pudo cubrir parte de ese hueco y seguir y normalizar la economía nacional apareció el tema del coronavirus la verdad que no pensamos nosotros se, eh, tener semejante semejante problema a nivel mundial y también a nivel nacional esto es lo que nos da, de una o de otra manera, un primer panorama económico con relación a las finanzas públicas bolivianas. Y lastimosamente, inclusive aquí hay que hacer un mea culpa también en, los, en la oposición que mucha gente en 14 años nunca se tocó el tema económico. Entonces, y los municipios, universidades, gobernaciones, todo el mundo estaban tranquilos porque había una subida muy fuerte de ingresos. Pero el coronavirus hace que se te caigan los ingresos también de los hidrocarburos, de los minerales y los precios de commodities. Con lo cual, lógicamente, los ingresos de más de 500 instituciones públicas, entre universidades, municipios, gobernaciones, se vienen abajo. Entonces... El gobierno lo que hace es estabilizar primero el presupuesto y dar una solución al tema básicamente de continuidad y estabilidad del funcionamiento de la economía nacional y se lo consigue. Y con el coronavirus tenemos que atender básicamente el tema de salud porque no fue atendida en 14 años y tenemos que asignar recursos rápidos para que se pueda ...atacar el tema del coronavirus que nos está golpeando... ...porque definitivamente ningún país estuvo preparado para este tema. El otro aspecto es que se comienzan a tener ciertos ahorros... como ...por ejemplo, en la compra de combustible... ...porque el anterior gobierno compraba combustible muchas veces... ...que no se sabía dónde iba a parar... ...y hay un ahorro entre noviembre y, y abril aproximadamente de casi 430 millones de dólares que nos permite dar una solución al pago de una política social de bonos. Hasta ahí el tema estaba totalmente controlado, pero lógicamente, y también los municipios, las universidades y varias instituciones y gobernaciones sufren una bajada de ingresos, pero no es la proporción mayor que tenían otros. Entonces, Hemos hecho cálculos de la proyección, por ejemplo, de lo que pueden perder los municipios y estamos calculando que puede estar entre unos 1.500 a 2.000 millones de bolivianos en lo que serían las pérdidas en caso de que se mantengan los precios que habían hace aproximadamente tres semanas. Pero en este momento ya el barril de petróleo está en 40 y esperemos que Brasil y Argentina puedan nominar de mejor manera no es mala voluntad del, del gobierno, la prioridad de la presidenta Yanine Áñez es la estabilidad económica, sin estabilidad económica lógicamente no va a haber ninguna posibilidad ni siquiera de reactivar la economía o de buscar salidas al tema del coronavirus, entonces ha tenido un manejo muy responsable inclusive en las decisiones de tipo político que se tienen que tomar, que tienen que tener racionalidad. Entonces, efectivamente los municipios y ya alguna vez en tu radio y en los medios, dije que los que más estaban afectando son los municipios, las universidades y también el tema de las gobernaciones. Lastimosamente, hemos entrado en una campaña electoral en la que da la impresión que está primando más que todo una, una parte política y no la racionalidad. Hemos tenido la reunión con todo lo que se refiere a, a la FAM y les hemos dicho vamos a crear un fondo así como hemos ido creando un fondo de, para el diferimiento de lo que son de lo que son las eh, los créditos hemos dejado de cobrar parte del impuesto a las utilidades que es el mayor ingreso entonces la crisis está presente no es mala voluntad del gobierno pero si entramos en estos extremos de que en huelga porque no tengo plata yo creo que hay formas de manejarse racionalmente el gobierno está entregando equipos ha estado entregando ítems en el tema de salud y hay la cobertura al principio querían otros proyectos también y dijimos prioridad salud agua potable y en eso está trabajando el gobierno en este momento y hay algunos proyectos también que van al fondo indígena los cuales les hemos dicho manden los proyectos que se tienen si ya están terminados como ustedes dicen y, por ejemplo, los proyectos del Fondo Indígena, que son una gran cantidad, se va a proceder con el pago inmediatamente. la El otro es el Fondo para Atender el Tema del COVID-19. Entonces hemos dicho, bueno, manden primero todo lo que necesitan los municipios, porque tampoco Juan José y a toda la población boliviana... El gobierno en tres, cuatro meses no va a solucionar lo que no se hizo en 50 años y peor en 14 años del más que tuvieron seis veces más plata y no se ocuparon de la salud. Por eso estamos pidiendo que tengan paciencia, que tengan un poco de consideración a lo que primero hemos solucionado, que son por ejemplo el tema de los bonos. Hemos pagado más de 8.600.000 eh, bonos en un lapso de 45 días en el sistema financiero un promedio de 190 mil pagos diarios para que la gente pueda también aguantar el tema de la, de la pandemia entonces esto de los municipios sabemos que no tienen plata en este momento tienen unos saldos de caja y banco que por ejemplo no los pueden utilizar entonces hay una ley que hemos enviado donde autoricen para que el IDH, esos recursos que tienen de IDH puedan pagar sueldos puedan pagar gastos de funcionamiento porque anteriormente la ley no lo permitía también hay han pedido la recuperación del, de los de los montos del, del impuesto de exploración que se lo dejaron sacar el 2016 todo mundo firmó en ese tiempo la única que reclamó fue la gobernación yo me acuerdo que dije yo no estoy de acuerdo con con esto pero bueno una persona todos los demás firmaron y eso sí le hizo daño mucho daño a los municipios pequeños. Entonces lo que está, lo que hemos hecho con la FAM es reunirnos para ver cómo vamos a solucionar. Nosotros no podemos emitir billetes en este momento irresponsablemente. Estamos contratando créditos porque hay confianza en el gobierno de Yanine Áñez. Por lo tanto se están contratando créditos externos que van de una u otra manera a cubrir gran parte de lo que es son el pago de los bonos con lo cual también nosotros podre, podremos trabajar y crear una liquidez para los montos que estamos que estamos presentando en este momento como alternativa entonces estamos en una crisis no es solo Bolivia y aquí los municipios daría la impresión que están negociando con el precio del barril de petróleo a 140 dólares como no negociaron eso en su tiempo cuando el precio estaba en eso y lo que hemos hecho dentro de las posibilidades del gobierno, manteniendo la estabilidad, y lo único que pedimos es racionalidad, porque voy a dejar de pagar a los médicos para pagarle a los municipios, voy a dejar de pagar a los profesores para darle a los municipios, dejo de pagar fuerzas armadas para pagarle a los municipios, esas son las las restricciones que tenemos en este momento como gobierno, y estamos negociando, por ejemplo, ya Chuquisaca tenemos una carta, en la cual siempre respetando los canales ya vamos a comenzar a negociar porque tampoco ya están ahí el tema de mi agua, el tema de mi riego, el tema del fondo indígena que podemos operativizar inmediatamente y una vez que tengamos los requerimientos de los municipios para el COVID-19 eso sí podemos acceder, por ejemplo, a algunos recursos externos que los tenemos que tenemos eh, en este momento ...que se están tramitando y que se puede crear la fuente... ...entonces se están haciendo todos los esfuerzos posibles... ...pero parece que, y eso reclama un poco a los municipios... ...estamos con una pandemia que no ha habido nunca... ...el, el barril de petróleo se ha caído a 40 dólares... ...más bien que está ahora ha estado en 20... Los, ...las nominaciones son menores... ...entonces las condiciones que nosotros estamos planteando... ...está dentro de las posibilidades... No estamos de ninguna manera creando falsas expectativas ni mintiendo. Podemos hacer lo que hizo el MAS. Hay firmas de convenios, hay firmas de contratos con cargo al Tesoro cuando tenían un déficit de 18 mil millones. Eso, esa irresponsabilidad del candidato Arce Catacora, que lo hizo durante cinco años, donde hubo seis años de déficit fiscal y no tomó ninguna medida para corregir, siguió gastando es lo que no podemos hacer en este momento, porque las condiciones a nivel mundial todavía no sabemos para dónde va para dónde van. Entonces creemos nosotros que con esta carta que se les envió el día de ayer, es, vamos a crear las condiciones para ir saliendo. Si hay voluntad, están van a estar los recursos, y necesitamos los requerimientos de cada una de las asociaciones para ir solucionando, porque hay municipios de todo tamaño y también todo tipo de necesidades, pero vamos a priorizar el tema de salud, que es uno de los puntos en que nos hemos puesto de acuerdo, y los otros proyectos continuar de una u otra manera financiándolos. Bien, sobre este punto, ministro, dos preguntas. Es decir, que se crearía un fondo de 2.000 eh, millones de bolivianos, calculando las pérdidas que podrían tener los municipios hasta fin de año, ¿cómo se los distribuye? ¿Habrá mesas de trabajo? ¿Se reúnen con cada municipio? Y si dentro de este fondo, que podríamos llamarlo, estaría incorporado todos los conceptos, es decir, falta de liquidez, eh, COVID-19, o se va a ir separando, porque el COVID-19 tiene otra prioridad, ¿no? Juan sí. eh, José, lo que pasa que aquí, lo que vamos a hacer nosotros es justamente ver las necesidades que tienen. Primero, el tema del funcionamiento, garantizar el funcionamiento, porque realmente los municipios más pequeños, cuando le sacaron el 12% del IDH, a los municipios pequeños les afectó en 30, 35% de su ingreso total. Y no les interesó, fueron más de 250 municipios que están en esa situación. Entonces, ahora se les está devolviendo y si está en 40, el presupuesto está calculado en 51, va a depender de algunos eh, de los requerimientos ya internacionales. Lo que vamos a hacer aquí es que, ya existe una forma de distribución. Lo que hemos hecho, por ejemplo, con los bonos. Si te fijas los bonos, es una especie de distribución de acuerdo a población y de acuerdo a población por edades. Entonces, es una especie de censo. En este momento, con los bonos que estamos pagando, podemos determinar, por ejemplo, el padrón electoral. Un primer dato del padrón electoral... Y también vemos las necesidades de los municipios, y eso no están considerando los municipios, que les hemos, en bonos, hemos estamos hemos distribuido en 45 días más de 4 mil millones de bolivianos, son 600 millones de dólares. Se han preguntado ellos de dónde ha salido la plata, cuando se han caído los ingresos, cuando no tenemos eh, venta de combustible como se, se hacía antes, cuando los minerales también se han caído, no les interesa, pero lógicamente son 600 millones de dólares que han llegado a la población directamente, en este momento millones mil personas, y lo podemos identificar municipio por municipio, y se lo hemos mostrado. Entonces, estamos solucionando el tema nacional, y claro, ahora, lógicamente, vamos a atender también el tema de los municipios, porque es obligación del gobierno ir solucionando los problemas de mayor a menor. Entonces, en este caso, no les ha faltado el tema del, del COVID, por lo menos donde se ha necesitado tema de ítems, algunos equipamientos, laboratorios y todo lo que se refiere a otro tipo de equipamientos, han estado llegando y estamos haciendo el esfuerzo. Por lo tanto, no alcanza, Juan José, porque no vas a solucionar el problema de 50 años o de 14 años de despilfarro con 7 meses. Que no nos pidan, no vamos a hacer milagros pero la estabilidad que tenemos nos da la posibilidad de seguir avanzando. Por lo tanto, la prioridad que den ellos a los proyectos, porque hay algunos que ya están terminados, van al fondo indígena y es cuestión que se les pague, eso sí está totalmente disponible. Que eso no sé por qué se había frenado en algún momento, no es área del ministerio, pero le hemos dado la opción de que manden todos sus proyectos y la liquidez va a comenzar a fluir a los municipios. Y lo que estamos haciendo es priorizar tema de COVID, si necesitan tema de COVID, porque no hay mucho gasto en los municipios por el COVID en este momento, porque dice que no tienen, tampoco lo han hecho, pero esos requerimientos tienen prioridad. COVID, de acuerdo a la instrucción de la Presidenta Yanine Áñez, tiene prioridad, y eso es lo que vamos a ir atendiendo, pero mi agua, mi riego, más el tema de los proyectos en fondo indígena, los vamos a ir cubriendo ya casi de inmediato, y para eso están las mesas de trabajo, Y ya Chukisaca estaba mandó la carta que si la FAM le autoriza, hoy mismo nosotros podemos empezar la mesa de trabajo y podemos inclusive el feriado, jueves, vamos, todo el equipo va a estar trabajando, acá no tenemos feriado porque la pandemia no nos permite. Bien, ministro, en otro tema, el cierre de los tres ministerios y las dos embajadas que dice, el gobierno va a representar un ahorro para luchar contra la pandemia y resolver la emergencia sanitaria. Y aquí usted hace referencia a Luis Arce, el candidato del MAS, y los datos que nos ha presentado realmente sorprendentes ¿no? Seis años de déficit fiscal nos ha dejado, dice usted, con un déficit de 18 mil millones de bolivianos. Es decir, que hubo un despilfarro, ¿no? Eh, notorio por la cantidad de recursos... Ahora, eh, el candidato lamenta que el gobierno esté manejando un discurso contradictorio. Habla de ahorrar, pero aumenta el presupuesto a los ministerios de gobierno y defensa y deja en segundo plano la pandemia y la emergencia sanitaria, dice este candidato. Eh, ¿qué, comenta, ¿Qué comentario tiene usted al respecto? A ver, si usted evalúa desde el, desde el 2006, los ministerios que más aumento han tenido en la época del MAS, son los ministerios de defensa y el, el de el, el de gobierno. En eso están los datos, por lo tanto eh, los podemos presentar. Por ejemplo, en, en, el, en lo que corresponde al, al ministerio de gobierno, en el 2018 tiene 4.295, en el 2019 4.063, y un poco por ahí estamos alrededor de los 4.000 también, ...en lo que corresponde al 2020... ...y él ha elaborado todos los presupuestos... ...hasta el del 2020... ...por lo tanto... ...que le estamos asignando simplemente... ...estamos haciendo... ...lo que hacía él en algún momento... ...disminuía... ...la presentación del presupuesto... ...para que no le hagan problema... ...lo que iba a defensa... ...y a policía, a gobierno... ...y después iba aumentándole... ...lo que hemos hecho nosotros... ...con la transparencia que siempre tenemos estamos corrigiendo el dato disminuido que presentó para el 2020. Entonces, es el mismo monto que se va a ejecutar en los años anteriores. Vamos a presentar toda la serie de cuánto ha sido del Ministerio de Gobierno, del Ministerio de, eh, de, de el Ministerio de Defensa y también el Ministerio de Salud. Y... Aquí también vamos a ver cuánto gastó el Ministerio de Salud con relación a lo que es todos los ministerios, que era, no pasaba del 10%. Por lo tanto, no era ninguna prioridad el Ministerio de Salud. Y todos los presupuestos los ha elaborado el candidato hasta el del 2020. Por lo tanto, yo estoy trabajando con todo lo que él ha hecho porque en la Asamblea definitivamente tenemos serios problemas ...porque la asamblea está haciendo un trabajo político... ...no aprueban ni siquiera los créditos que nos otorgan... ...los organismos internacionales... ...que es lo que le da liquidez... ...poder llevar a las reservas... ...y de ahí poder asignarlos... ...a todos los proyectos de lucha contra el coronavirus... ...por instrucciones seguramente del candidato... ...porque otra razón no hay... ...y solo te doy un dato Juan José... ...esta asamblea... ...en cinco años o seis años nunca le pidió un informe escrito o una petición de informe al candidato a Arce Catacora. Yo tengo como 23 peticiones de informe en estos últimos dos meses y tengo como 8 o 10 peticiones de creación de fondos para financiar la crisis de tal sector, de tal sector, cuando nunca se metieron en el tema económico. Eso es para desestabilizar al gobierno, porque si una asamblea no aprueba los créditos que otorgan los organismos internacionales y gobiernos amigos con toda la voluntad es porque están yendo en contra del manejo de la liquidez y sobre todo en contra del gobierno que está utilizando todos los mecanismos legales para salir de la crisis porque hubiera sido fácil también comenzar a decir oiga voy a tomar esta medida extrema, esta... voy a comenzar a hacer esto porque era más fácil todo el sacrificio que ha hecho el gobierno se está quedando en la asamblea porque cinco, o seis años aprobaron un presupuesto deficitario. Yo quisiera saber qué le van a decir a la población cuando le preguntan, oiga, ¿por qué aprobó usted como senador o como diputado un presupuesto deficitario y no le pidió ni una vez un informe al candidato actual? Eso es lo que tenemos que comenzar a ver y analizar. Lo que se ha hecho ahora es simplemente frenar la crisis que nos dejaron atender el tema del coronavirus y ahora a los municipios y a todas las instituciones se las ha estado atendiendo. Quisiéramos que baje el tema, no quisiéramos que sea, que lo vuelvan un tema político, porque creemos nosotros que no estamos en condiciones, ni como país ni en ninguna parte del mundo, para priorizar decisiones políticas antes que el equilibrio financiero y equilibrio económico y de beneficio de la población. Finalmente, el ministro, del Banco Mundial ha alertado que la economía va a caer 7.2% en América Latina, que el golpe ha hundido no solo a la economía de América Latina, a la economía mundial en la crisis, que dicen que va a ser más o igual que la de 1870. Se espera incluso una contracción de 7.2% en América Latina y 5.2% del PIB global este año. Hace relación de algunos datos. Brasil, por ejemplo, va a tener una contracción de 8%, eh, Argentina de 7.3%. Y menciona que espera que la recuperación lleve a un crecimiento de 2.8% el próximo año, 2021, pero con enormes riesgos, incluso anticipa la reanudación de la ola de protestas que hubo en años pasados. ¿Cómo está nuestro país frente a lo que usted hace un momento decía que se ha logrado estabilizar el presupuesto que tenemos que eh, seguir con esta estabilidad económica pero por supuesto con todos los esfuerzos y con todos los ahorros necesarios después de ese déficit de 18 mil millones de bolivianos y que se ha logrado bajar el déficit de 9.5 a 7.2 con este anuncio del banco mundial qué nos espera cuál va a ser el impacto de la recesión en nuestro país ministro a ver, lo que lo que estamos viendo, si, si ustedes se fijan, eh, es muy duro el tema a nivel mundial. Por ejemplo, Estados Unidos, con la economía que tiene, ha pasado de 400 mil desempleados a tener en este momento 30 millones, 35 millones de desempleados. Y así, si ves todos los países, Bolivia no es una isla. El esfuerzo que se está haciendo acá para mantener los equilibrios, las cadenas productivas... No es perfecto, hemos emitido más de 40 decretos en menos de 40 días o 60 días que tenemos el tema de la pandemia. Y pueden haber errores, pero se está controlando y es el país, si ustedes se fijan a nivel latinoamericano, que más estabilidad está teniendo. Me da la impresión que eso no le gusta a mucha gente y buscan cualquier mecanismo, por ejemplo... Un periódico a nivel nacional sacó una noticia descontextualizada totalmente, y hay mucho en las redes que siguen esa línea, esa línea de irresponsabilidad hacia lo que es la parte económica, sin entender que la crisis es profunda, no solo en Bolivia, y no es culpa de la presidenta Yanine Áñez, no es culpa del gobierno, lo tenemos heredado y ahora lo que estamos haciendo es solucionar. Van siete meses que hemos estado haciendo todo el esfuerzo para mantener esta estabilidad lo que comentás, si sí, efectivamente en todo lado pueden haber protestas de todo tipo se están, se pueden dar por el tema de la crisis, porque es muy profunda a nivel mundial, si vas a lo que fue la de 1930 1918 quiere decir que la, que la del 2008 se queda pequeña, pero el gobierno está trabajando responsablemente en primero, recurrir a lo que es deuda externa dentro de los parámetros internacionales manejables y también está manejando para no presionar al pueblo boliviano con otro tipo de medidas, es por eso que, ha, que dada la confianza que hay en el gobierno lógicamente podemos manejarnos de esa manera y podemos mantener esa estabilidad y lo único que necesitamos en este momento es que se tenga racionalidad en todos los pedidos que se están haciendo. Entonces, creemos nosotros de que es muy complicado, 5.9 de caída, lógicamente va a afectar el empleo, hay empresas que están quebradas, hay empresas que pueden en este momento tener problemas también de sostenibilidad en el mediano plazo, pero eso es lo que estamos buscando, con la estabilidad macroeconómica, buscar y que se continúe hasta que encontremos aquí en Bolivia y en el mundo una salida a todo este tema del coronavirus que realmente ha puesto de rodillas a todas las economías las más poderosas. Confío en que la racionalidad va a entrar porque caso contrario también podemos estar teniendo muchos problemas como los que tuvo Ecuador, como los que tuvo Chile, como los que tuvo Argentina, y sin ir lejos, como los que tuvo Brasil también. Esperemos nosotros que entre la racionalidad, porque la situación que vivimos es realmente complicada, y esto lo están diciendo los organismos internacionales, lo que estamos haciendo desde el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, y con la orientación también del trabajo permanente con la Presidenta, es de mantener la estabilidad y ver una salida que nos permita mantener por lo menos estabilidad, no voy a decir crecimiento porque vamos a decrecer, va a haber desaceleración, pero que el impacto sea menor en el pueblo boliviano. Gracias, Ministro de Economía, José Luis Parada, por habernos dado esta visión de la economía y sobre los temas que en este momento son motivo de repercusión y preocupación. Y por ahora sigan con esa tarea, ¿no? Porque en este momento la idea es amortiguar las consecuencias de esta crisis provocada por el COVID-19 que no es responsabilidad de nadie. Ha sido usted muy amable, será hasta cualquier otro momento. Muy buenos días. Un gusto y un saludo a toda la audiencia.